Hola, ¿qué tal la gente? En el día de hoy vamos a ver diferentes maneras de cómo hacer arroba en el teclado. Simplemente la opción más universal, que no importa cómo usted tenga su teclado en inglés o en español. La opción más universal es pulsando alterna y luego nos vamos a ir a, la, a los números. Usted va a pulsar 64, ¿ok? Cuando usted pulse 64, en el momento que usted suelte la tecla de arroba, miren cómo aparece. ¿Lo ven? Entonces, otra manera de hacerlo, recuerden, alterna 64. Otra manera de hacerlo es, vamos a poner el teclado en inglés, ¿ok? Cuando está en español, alterna 64 funciona siempre. Inglés, español, mandarín, no importa. Alterna 64 siempre va a funcionar y te va a dar roba. Ahora, si el teclado está en inglés, yo puedo utilizar este atajo presionando el botón de Shift y el número 2. Shift y número 2. También puedo presionar este botón de Shift. Y el número 2 aquí. Miren ahí. Así de simple, señores. Y Alterna 64, recuerden que siempre funciona. Ok, nos vemos la próxima, señores. Espero que les sirva de ayuda. Suscríbanse y denle a like.